De último minuto cierran la casa que se regala. Estás entrando a Arkham. Arkham. Arkham. El universo oculto de Oxlack investigador. Como muchos saben, el video que realizó el Capi de Creepypastas Everywhere sobre la leyenda urbana de la casa que se regala si alguien se atrevía a quedarse en ella hizo que este lugar se volviera famoso dentro de internet Agáchate, Darien ¿Sí, ¿Sí te vieron? Sí ¿Dónde está abajo? Sí, miren, es que esas personas que están, que están cruzando el puente ya nos vieron Después de él, le siguió July. ¿usted es un fantasma? ¿En serio? A veros. no, no, para que vean amigos, no. Y finalmente, Luisito comunica, que terminó por poner en tendencia esta casa abandonada. Ok, ahora sí ya adentro de la casa, la casa embrujada que se regala, les platico un poco más detallado la historia, la supuesta historia de... Por mi parte fui a la casa después que lo hicito y pude hacer el reportaje de la historia junto con mi amiga Italia de Zona Oscura. Vamos a entrar porque que si tú pasas 24 horas aquí esta casa te la regalan. ¿Cómo ves, eso? Vamos a ver si es cierto, así que acompáñanos. Vamos. Y literalmente fuimos los últimos que hicimos un video aquí. Ya que hoy por la mañana Italia, quien vive en Cuernavaca, se percató que la casa ya estaba siendo cerrada Amigos, ¿cómo están? Oigan y como vemos, detrás de mí está la casa que se regala Por ejemplo, nos damos cuenta que hoy, 10 de septiembre, esta casa va a quedar cerrada Por fin le están poniendo una barra Ni modo, los que tuvimos la oportunidad de explorar esta casa, pues qué padre Y los que no pudieron venir, se acabó señores, miren, están poniendo la barra, todo Ya no va a haber acceso a la casa que se regala, ni modo Desafortunadamente, esta historia se ha terminado. Así es, se ha terminado. La casa la van a cerrar completamente el día de hoy, 10 de septiembre del 2020. Ya vemos a los ingenieros, a los trabajadores cerrando completamente todos los accesos para que ya no puedan ingresar. Y confirmamos nuevamente la teoría donde Oslac investigador, saca en su canal, por supuesto, que la casa está intestada, la casa no se regala, y el día de hoy le pertenece a Capufe, esta casa le pertenece a Capufe y por lo tanto va a ser clausurada. Y pues bueno, ya no tendremos más historias de terror, pero bueno, despídense de esta preciosa casa ubicada en Cuernavaca. Claramente para aislar a los curiosos, a los indigentes que la habitaban y a los youtubers que comenzaron a ir en cantidad para poder grabar en ella. Ahora los accesos están siendo sellados con mamposteado, que es este tipo de pared hecho con piedras y cemento. Toda una barricada, para que ya jamás entre ningún curioso. Y pues bueno, solamente nos quedará el recuerdo de esta preciosa casa. Recuerden que aquí está la entrada donde muchos, muchos grabamos videos ya está completamente tapada, ya es las ventanas y por lo tanto pues miren la última ventana también que falta. Así que espero tengan un muy buen recuerdo. Digámosle adiós a uno de los lugares más tenebrosos que había hecho fama a raíz de los youtubers. A partir de ahora ya no habrá videos en este lugar. Solo quedará el recuerdo en los videos que hicimos y compartimos para ustedes. Adiós a la casa